Mundo solo, Papá. Pero, sí. Sara Catarine, soprano, nacida en Caracas, Venezuela, egresó como cantante del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta en 1990. Su perfeccionamiento vocal lo realizó con grados de Summa cum laude en las prestigiosas Manhattan School of Music, New York, Professional Studies Certificate in Voice Performance, curso de doctorado y obtuvo el Master of Music Opera de University of the Art de Filadelfia. En la ópera, con más de 400 funciones en los últimos titulares de Tosca, La Boheme, La Traviata, Madame Butterfly, entre otros. Con San Francisco... Opera. Mundo Sonoro Miami, yo soy Lilian López y el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Sara Catarine. Sara Catarine nació en Caracas, es egresada del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, fue alumna de la maestra Aida Navarro y se graduó summa cum laude en Manhattan School of Music de New York. Tiene un máster en ópera y un doctorado en voice performance. Bienvenida, Sara. Es un placer tenerte aquí hoy en este canal de Mundo Sonoro, que tiene como objetivo documentar y registrar todo el acontecimiento, sobre la vida de los músicos y los artistas. Bienvenida, ¿cómo estás? Nos conectamos con Colombia, Bogotá. Gracias, maestra Lilian. Y te llamo maestra porque además de ser mi amiga por muchos años y en algún momento eh, trabajamos como, fuiste mi, mi alumna, pero fue uno hace muchos años y ahora eres la maestra Lilian López y me honra que me hayas invitado a esta entrevista, a este encuentro, me encanta verte, eh, muchas gracias, muchas gracias. El honor es mío, para el honor es mío de tenerte aquí, una grandísima profesional del canto, de la ópera, una gran soprano, realmente el placer es mío, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, esta es tu casa. Vamos a comenzar las preguntas en esta entrevista estructurada, ¿cómo empezaste en la música, porque tengo entendido, según leí en tu biografía, que comenzaste cantando gospel, música hebrea y jazz. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, yo de muy pequeña cantaba en la iglesia de mi papá. Mi papá eh, fue un pastor, 43 años de su vida. El pastor Adolfo Catarine falleció justamente la semana pasada... Eh, hicieron 11 años, y mi papá me puso desde muy pequeña a cantar en la iglesia. Entonces el repertorio gospel era para mí algo cotidiano, cantar en la casa, en muy chiquitita, de cuatro años, cantaba durísimo, era una cosa que lo que escuchara de música me lo aprendía de inmediato, lo repetía, y él me mostraba a su congregación. Ahí empezó el gusto por, esta, por la música... Eh, gospel y la asociación al jazz. Eh, yo no canté jazz profesionalmente, sino ya a, a, a, un poquito más adelante, por, por, y empujadita por Jack Bramstein, un judío húngaro que vivió en Venezuela y tenía un programa llamado El idioma del jazz, y en un homenaje que le hizo la Unión Israelita él en Venezuela, a mí me invitaron a cantar. Entonces él, Dita Cohen, el maestro Alberto Lazo, eh, peruano, ya venezolano asimilado, muchos años me empujaron a hacer jazz porque veían que yo tenía esa afinidad. Pero esa afinidad me vino de hacer música gospel, de hacer música evangélica. Eh, y de la música popular, mi papá me inició ya a los 10 años a estudiar en musiyama en las escuelas Yamaha de Venezuela, yo tocaba órgano. Y participé en varios festivales de Musillama de niña. A los 11 años me tocó ser eh, Leading Organ, el órgano líder que te ponían al frente y había otros 10 compañeritos tocando órgano. Tengo fotografías de esas muy graciosas, esas no te las mandé. <risa> Entonces yo me inicié, fue en la música popular realmente, yo no inicié en la música académica, pero a mi papá le encantaba, entonces mi papá allí nos, nos hacía escuchar a mis cuatro hermanas y a mí desde muy pequeñas, Mozart, Brahms, Beethoven, todos los compositores clásicos, académicos, porque él era afiliado al Club Venezolano del Disco. Y mensualmente le enviaban discos eh, por, por una donación que le hacía a ese club. Qué belleza. Y entonces fue, se puede decir que fue tu padre que te inspiró a, eh, a estudiar música, ¿no? Ese fue Mi papá. Tu papá. papá. Sí. Ya a los siete años me puso a estudiar solfeo con un tutor privadamente, que era otro pastor asociado a su ministerio. Y yo a los siete años ya leía música perfecto. Eh, cuando él me, me llevó a la Escuela Superior de Música, José Ángel Lamas, donde yo estudié en mis primeros cinco años de música, eh, él no tenía mucha, estaba asustadito de que no me aceptaran porque los límites de edad eran chiquitos. Uno tenía que ingresar no más allá de nueve años. Nueve años ya te consideraban viejita. Entonces, mi papá estaba muy preocupado porque corriéramos y, y pudiésemos llegar a tiempo. Y yo pasé todas las pruebas de afinación, de oído, de ritmo. Pero ya yo leía música cuando entré, tuve maestros muy buenos. Mi profesor de solfuego fue Federico Ruiz. Y bueno. el maestro Tier Petsuti. Ellos fueron mis maestros de solfeo, o sea, yo no me puedo quejar. Y ya luego pasé al Conservatorio Nacional de Música, Juan José Landaeta, donde me gradué. Ya, ¿y cómo fue la transición de cantar gospel a hacer ópera? Eso fue... Eh, culpa de otros. Yo nunca pensé ser cantante. A mí me gustaba la ópera porque mi papi tenía uh, un huésped de la azotea de nuestra casa en el oeste de, de Caracas, que era un carpintero, pero el señor amaba la ópera. Y él se había ganado una lotería con la cual él se dio vueltas por los teatros del mundo. Se gastó todo el dinero de lo que se ganó en ir a las calas de Milano, en ir a la ópera de Viena y escuchar a grandes cantantes en vivo. Y él se compró muchísimos discos, este señor, su nombre era Bernardo. Y el señor Bernardo Marín ponía turandot, eh, eh, toc, eh Siempre estaba, mientras trabajaba en la azoteada de nuestra casa, yo estaba escuchando a Turandot, estaba escuchando eh, Trovatore. Entonces, todas esas melodías, desde muy pequeña, yo tenía seis años cuando empecé a escucharlo, y me escapaba para oír ópera con él, y él me relataba las historias, okay. pero me las relataba como que si eran cuentos para niños. Y entonces, eso se fue quedando en mi oído, y me gustaba. Yo ya sabía cómo tenía que sonar Cuccini, cómo debía ser el fraseo, todo. Cuando yo empecé a estudiar canto, por esa información de niña que no pensé que me iba a impactar de esa manera. Se quedó en mi alma, en mi corazón, se quedó incluso, yo diría que es rítmicamente en mi musculatura. Cómo hacer Puccini por eso me encanta Puccini me dieron cuenta que yo tenía talento para el canto, eh, fue en la José Ángel Lamas. Entrando allí en el, en, en el coro de la, eh, de, de, de la Escuela de Música, se dieron cuenta que yo tenía talento y empecé a estudiar canto con Francisco Krauss el hermano de Alfredo Kraus. él me dio clases de muy, muy eh, jovencita, tenía yo como 16 años, más o menos, y el maestro me dio un año de canto, él fue mi primer profe, antes de mi gran maestra Aida Navarro, Aida Navarro Valdivian, que ahora vive en España, y uh, él fue el que me inició, pero luego él se fue, y cuando se fue a España yo dije, ah, hasta aquí llegó mi experiencia con el canto, no voy a seguir, el maestro me daba clases hasta en su casa, porque él decía que yo necesitaba un, tra un tratamiento especial porque tenía mucho talento. Entonces, su maestra, no, su esposa, nos preparaba té y allí me, eh, tenía ese trato preferencial de ver las clases privadamente con él, además de la clase en la José Ángel Lamas. Y, y, y el maestro Ángel Sauce en la Coral Venezuela, gran maestro, nuestro querido compositor y director del Conservatorio cuando Landaeta se dio cuenta en el coro de mi voz y me llamó un día y me dijo, señorita, usted debería cantar profesionalmente. Llévese este papelito el lunes a las 7 de la mañana con la maestra ida Navarro y se lo muestra porque ella te va a dar clases de canto. Se lo, me presenté, le di el papelito a ida y allí comenzó el trabajo ya formal con el canto al punto tal de que mis estudios de piano, que fue por lo que yo llegué al conservatorio Landaeta, ya cuando pasé al octavo año de piano, yo sabía que lo mío iba a ser el canto y yo Increíble. dejé el piano, entre comillas, porque nunca lo dejé. Yo todos los días, dando clases a mis alumnos, toco el piano para ellos. Y tú lo sabes, Lilian, que muchas áreas de básquet que te acompañé, eh, allá en mi casa, en Caracas. Eh, mucho, el repertorio que veíamos, porque eso se quedó conmigo, gracias a Dios. Eso no fue nunca un conocimiento perdido. Sí, para nada. Es importante para un maestro de canto tener esa herramienta de poder tocar piano, es importante para no necesitar un repertorista. Interesante, Sara. Sara, Sara, Sara visitarte una ópera de la ópera tosca de Giacomo Puccini, eh, lo vi en, en tu canal de YouTube, es impresionante lo que logras con tu interpretación, con tu voz, tu rostro dice lo que está pasando, algo muy profundo te pasa cuando cantas esta canción. ¿Qué significa para ti esta canción, específicamente? El Visidarte. Eh, sucede que el libreto es una adaptación de una novela. La novela original de Tosca tiene, contiene, por supuesto, toda la información del personaje que uno no va a encontrar en la ópera, en el libreto. El libreto, en nuestro relato, ya comenzamos en la quiesa, en la, en la iglesia, está, ella le lleva una ofrenda de flores a la Madonna, está allí Mario Cavaradossi pintando también a la Madonna, pero una Madonna de ojos azules, lo cual la pone celosa a ella, porque ella no tiene los ojos azules. Pero el momento donde, donde la ópera inicia, en particular, eh, allí no hay mucha información más que lo que uno como artista investiga. Eh, cuando yo leo todo lo que pude encontrar de esa novela yo me identifiqué con el personaje de inmediato es aquello que dije antes es hay, tiene que haber un gusto por las tablas por la actuación una, una predilección y además una disposición incluso física para lo cual uno por supuesto estudia actuación en su, su proceso formativo y tosca se me metió inmediatamente en el cuerpo esa tosca, la razón de yo interpretarla con tanto corazón, es porque yo me siento un poco esa niña que se crió, que esa es la historia de la novela, ella se crió con monjas. Era huérfana y se crió cantando en, en, un, en un orfanato eh, que estaba eh, regentado por monjas. Y ella llegó a ser tan talentosa, eh, Floria, que la llevaron a cantarle al Papa en la historia. Y cuando el Papa la escuchó, el Papa dijo, ella no debe ser monja, ella no puede ser monja, ella tiene que cantar. Y por petición del Papa, en la novela, ella decide cantar. En la historia, ella termina matando por amor, por, por proteger y salvar la vida de su amante, Mario Cavaradossi. Ella mata al, al esbirro, el varón Scarpia. Eh, yo inmediatamente asocié esa vida de religiosa, no de monja, porque yo venía del mundo de los evangélicos. Sí. Eh, pero eso de estar cantando desde niña para Dios, y luego convertirte en alguien en quien verdaderamente eres. Yo me siento muy identificada con, con, con la historia de la novela de La Tosca por eso. Y esa, y esa versión que escuchas allí, yo la tuve que aprender en cuatro días. Yo me aprendí tosca en tres días y medio realmente. Eh, lo iba a cantar otra soprano venezolana, Ana Lucrecia García, y ella no pudo viajar a Venezuela. y A mí me avisaron en corto mm. y yo tuve que aprenderla literalmente en cuatro días. ¡Wow! Increíble. Y salió. De... Sí, increíble, increíble. Mira, Sara, hay un eh, escritor del Newsday de New York en 1997 que escribe sobre ti, sobre la bohème, y dice, Sara Catarine trajo su robusta voz a la frágil mimi, combinando algo de agradables desmayos y leve tos, con algo de canto al estilo de, yo sé lo que estoy haciendo. Eso lo escribió Justin Davison. ¿Cómo es tu proceso creativo para cantar y actuar en una ópera? Como decía anteriormente, con la tosca, todo viene del estudio del personaje. El texto es la fuente primordial. Si claro. no se entiende el texto, no se sabe qué, qué se dicen los personajes entre otros, la trama, unos a otros, la historia, no hay creación del personaje. La creación del personaje comienza por, por estudiar el texto. Y desde el texto, ahí hay palabras claves, ahí hay frases de donde uno saca elementos para descifrar al personaje. Eh, yo no sé si yo hubiese matado por amor como Tosca, pero sí sé que haría grandes sacrificios por los seres que amo. Entonces uno encuentra en frases el personaje, encuentras en, en, en, las, en las frases de amor, en la escena con, el, con, el, con, con Mario en la iglesia, eh, en la capilla, encuentras a la mujer romántica, pero también se encuentra una mujer muy fuerte en el segundo acto muy fuerte, que tiene ideas, que tiene ideas políticas también. En el caso de esa crítica en Nueva York, para el estudio de la Mimi, que fue lo que yo canté, uh -huh. justamente está dentro de las características del personaje, y ahí está, en las escenas de la vida de Bohem de Henri Murré, eh, leer lo, la, la mayor cantidad de información posible para saber el peso del personaje, la edad, cómo se siente... Y de allí viene ese desarrollo que, aun cuando Puccini en sus partituras escribió literalmente mapas, creciendo, disminuyendo, ralentando, o poco sostenuto, eh, eh, cantidad de indicaciones eh, de interpretación que uno si, lo, lo, si las sigue al pie de la letra vas a tener una buena interpretación. Pero el estudio interno del personaje desde el texto es esa creación que hace que incluso yo sacara unas leves toses en puntos donde Puccini no lo pidió, pero sí. que yo sentía que era necesario. necesario el cansancio, volver a ser fuerte nuevamente cuando lo requiere el personaje. fuerte. En Mimi será un forte como en Madame Butterfly o un forte en Tosca. Nunca. Hay, hay como gradaciones, diferentes niveles de cómo voy a sacar el forte de la, del sonido de la voz dependiendo de la fisicalidad del personaje. Eh, por eso es que él lo describió tan, tan detallado, porque él, se, él, él pudo ver en mi interpretación que podía ser eh, poderosa en momentos y en otros sonar como ligera como una pluma, que es cuando ella ya está muy enferma. En el último acto, eh, mi sonido corre por el teatro, por la técnica, pero a su vez tú escuchas eh, dentro de ese piano, escuchas cómo la voz camina, camina. Está la intensidad del personaje, más no la fuerza física por la enfermedad. Es un trabajo que toma tiempo, pero que es maravilloso, es bellísimo. Claro, claro que sí. Y eh, otra pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo. La música tiene una cualidad que otras formas de arte no tienen. A través de sus ondas sonoras modifican nuestros flujos sanguíneos y altera el comportamiento neurovegetativo. ¿Con qué música te ocurre a ti eso, Sara? Con toda la música, absolutamente. Porque la música evoca propriocepción, interocepción, exterocepción, eh, sensaciones que se mueven desde la emoción, la emoción del cuerpo. Y que se permean a la partitura, todas generadas desde el texto y desde la escritura de la música, la melodía, la frase, el, el, el, la textura de la obra, eh, se sienten las sensaciones de cantar, por ejemplo, que me traen a mí de eh, Debussy. Eh, la canción, por ejemplo, vos de Debussy que es una descripción de un momento donde la persona está a la orilla del agua, viendo las olas suavecitas y, y como eh, pudiendo predecir de alguna manera que va a fallecer la persona, pero dentro de ese ambiente impresionista, eso mueve absolutamente una cantidad de posibilidades que todas tienen que ver, por supuesto, con el, eh, programación neurolingüística. Somos programados desde nacimiento, todavía estamos recibiendo información, nosotros venimos aquí a aprender, y cada neurona puede, de acuerdo con la formación que tienes, de acuerdo con tu crianza, de acuerdo con, lo, con tu estudio de la historia, de la música, de la pintura, de la escultura, te, tú puedes sacar de una frase por lo menos 15 versiones diferentes. Eh, y todo eso viene motivado por una red neurológica que crea, que se viene armando desde la sonoridad de la música, desde el texto y tú como instrumento para lo cual yo creo que no es simplemente dejarse llevar por emociones, sino hay que tener también una formación para que esa emoción no se canalice hacia donde no es, no se vaya hacia donde no es, y por eso uno estudia estilos, y no voy a cantar nunca un romanticismo igual que un impresionismo, es otra coloración de la voz, pero indudablemente que la, la influencia es neurológica, y esos caminos quedan hechos allí, esas conexiones neurológicas a lo largo de la vida, y creo que triunfan en el escenario, Aquellos que manejan mejor esas conexiones de emoción, donde se convierten literalmente en vasos conductores de energía, de energía musical, porque la música es energía. Es verdad. Y hablando de esa energía, hace poco tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de escucharte en redes sociales cantando. Te acompañaba tu esposo este, durante la pandemia. ¿qué, ¿Qué sentías al cantar sin público, al cantarle una cámara? No quería. Al principio yo no quise. Esa grabación resultó casi por accidente. Yo estaba grabando para la maestra Isabel Palacios okay. un homenaje entre una fila de coralistas, ex coralistas de la Camerata, Mariana Ortiz, eh, no te imaginas la cantidad de gente que cantó allí, Elvia Sánchez, todos nos prestamos para grabar un segmento de un coro que, que le gustaba mucho a un... Nuestro querido amigo Antonio Arenas, totoño, falleció, era un coralista muy querido de la Camerata y la maestra me preguntó si quería cantar. Yo estaba vestida de negro, lista para mi filmación, la hice, le mandé el demo y unas amigas eh, de mi hija, mi hija Universidad Central, me dijeron, ¿y por qué aprovechando que estás vestida? Porque ellas me vieron el momento que filmé, estaban conectadas desde España. Sara, haz un live, empieza a grabar y yo, pero no estoy lista, yo no, no creo que lo pueda. No, hazlo, este es el momento, aprovecha que estás vestida y maquillada. ¿Y sabes por qué yo no quería, Lilian? Porque yo decía, no tengo al público, no va a ser igual, fíjate que tuve el temor de por no estar el público que es quien ala esa energía y esa luz desde mí hacia ellos, si no están será igual, a lo mejor va a ser frío, Sí. No, vamos a intentarlo, primero hicimos una que quedó también allá y luego la que quedó finalmente que la filmamos, ahí sí mi hija me, me filmó eh, en el mismo instante, a, lo, como a los 30 minutos y la experiencia fue para mí una escuela, me puse en los zapatos de mis estudiantes y de todos los estudiantes del mundo de canto y cantantes profesionales que están teniendo que hacer esto solo ante una cámara. Y dije, esto es otra experiencia, esto es un aprendizaje que todos debíamos tener, lo necesitábamos, el poder comunicar comillas con una barrera. La barrera del prosenio, que nos, de la que hablamos en teatro, existe, que es una, es una, una, una pantalla eh, invisible, ¿verdad? Pared. Es una pantalla eh, que no, es, no existe entre el público y nosotros, pero sí. el público sigue estando. Sí. Es lo que llaman la cuarta pared. La cuarta pared. Pero ahora la cuarta pared es una pantalla, es un computador, y, y, y sobrepasarla... Me requirió de mí que me imaginara que Rodolfo estaba allí, que el personaje estaba interactuando con Mimi en esa, en esa área de la bohemia que llaman no Mimi, fue la única forma, y en un punto dado me conecté con la cámara, con la lente de mi hija Ángela a un, a, un, a un nivel donde literalmente yo sentí que tenía que mirarlo a los ojos y tuve que crear al personaje con el que interactuaba, literalmente producto de la imaginación ¡Qué bello! Esta es una pregunta que yo le repito a todos los músicos que he estado eh, entrevistando, porque me llama mucho la atención, nos cambió la vida a los músicos y a los cantantes a través de la pandemia. La pandemia ha matado a mucha gente en el mundo y el impacto que esto tendrá en el arte seguramente será fascinante como inesperado. ¿Cómo ves lo que va a suceder dentro de la música y el arte a partir de esta pandemia? No somos los mismos, creo, he visto cantantes que se han reinventado durante este proceso como Jonas Kaufman y me encanta seguirlo y ver cómo él desde un jet privado ha recorrido el mundo y canta en escenarios vacíos, no es, no, no, sin público, eh, canciones de arte, eh, más que incluso la ópera, que a lo que él se ha dedicado mayormente, él también hace recitales, pero no tanto, y ahora ha tenido que hacer recitales y comunicarse desde otra manera. No solamente lamentamos las pérdidas de vidas, la cantidad de madres que lloran, hijos que lloran a sus padres, eh, sino que el, el perder el, el público, el perder al público, el perder esa magia, donde eh, de pronto íbamos a un teatro y en el intermedio era más importante el café y comentar qué pasó con el cantante o, o cómo tocó la orquesta, la sinfonía, y ahora eso ni siquiera. Yo creo que esto va a despertar una apreciación tremenda en la humanidad por los espacios que de pronto eh, se estaban perdiendo. Hay escenarios en Europa que se llenan de determinado público solamente y donde no va de repente mucha gente joven. Yo creo que ahora los teatros reabran porque el espectáculo yo creo que va a ganar y eso no es solamente la ópera y el canto creo que los cines eh, la gente va a apreciar el ir al cine va a apreciar el ir al teatro mucho más que lo que lo hacemos ahora cuando a ti te quitan algo que, que tenías pero de pronto no lo valorabas lo suficiente al quitarnos los, eh, pasamos a una fase del deseo que es la de ahora lo quiero desesperadamente porque sé lo que vale. Yo creo que esto lo que va a despertar es apreciación. A los artistas, por nuestro público, más aún a respetarlos, a saber la importancia de la presencia energética de ellos en una sala para nuestras vidas, a apreciar lo que es cantar con la cara destapada, porque he tenido que hacer ensayos con tapabocas o con una, una careta plástica, y es terrible, agoto muchísimo, he tenido que dar clases así, digo, ¿Cómo anhelo el momento en que me pueda quitar esto? Claro, por supuesto, por supuesto. Sí. Apreciación, yo creo que es una de las ganancias que vamos a tener después de esto. Y apreciación, por supuesto, por la vida. Saber que la tienes y que el un se puede ir. Sí, pero también se han desarrollado otras maneras de comunicación. Entonces, otras es, Eso es una gran ganancia, porque la necesidad de comunicar... ¿Ves? nos obligó a hacer lives, eh, yo no daba clases online, yo pensaba que no iban a funcionar bien, y hoy por hoy es mi único medio de trabajo, la clase online. Me he visto con algunas personas que se distancian a 3, 4 metros de mí, y yo me cubro para poder verlos, porque se trata de prepararlos para un concurso de canto, o algo así, donde necesitas realmente una presencialidad por escuchar armónicos, alguna cualidad del sonido que quieras trabajar, pero en principio esto me enseñó a trabajar en redes lo cual yo no hacía, ahí yo, me, ahí yo estaba muy a la, a la romana vieja, como decimos en, en, en mi país, en Venezuela, eh, y no quería adaptarme, yo no quería hacer el salto tecnológico, y esto me forzó, y me gusta, porque ahora se me abrió una puerta de trabajo que no tenía antes, cuando ya regresemos a presencialidad total, Dios mediante, también tendré otra forma de trabajar. Esta. Claro que sí, claro que sí, Sara. Eh, Sara, has trabajado con directores como Patrick Somers, Helmut Riley, Manuel Hernández Silva, Gustavo Dudamel, entre otros. ¿Con cuál director musical o de escena que no haya nombrado te ha gustado trabajar? Elegir a un director musical, eh, eh, y sobre todo los que vayan a ver esta entrevista, <risa> no, voy, a, voy a poner celosos a algunos. Hay muchos directores con los que me ha gustado trabajar, por supuesto. O sea, yo amo a mis maestros venezolanos, eh, Carlos Riazuelo, el maestro Alfredo Rugeles, el maestro Rodolfo Salimbeni, como maestro Salimbeni yo he cantado tanto, hice poemas, Cárminas Buranas, por lo menos 50 Cárminas Buranas dirigidas por el maestro eh, Madame Butterfly. Hay, hay, hay, hay, pero hay dos historias, hay dos casos particulares. Uno, el maestro Giuseppe Sinopoli, En paz descanse. Porque él nos dirigió en Venezuela una novena sinfonía con el maestro, con, eh, con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, cantaron el maestro Idler Álvarez, eh, William Alvarado y la maestra Isabel Palacios y esta servidora. Y el maestro falleció a los cuatro meses de cantar eso. Eh, eso fue su última novena sinfonía que dirigiera y tuvo una significación, un significado tremendo para las vidas de todos nosotros, el haber sido los últimos. Pero el maestro me hizo cantar en un ensayo nueve veces el sí agudo de la novena sinfonía, del final del cuarteto, y yo no entendía. Me lo hizo, ya a la novena vez, yo me volteo y le pregunto, maestro, ¿hay algún matiz, algún detalle que usted quiera que yo logre con ese sí? para continuar con el ensayo, maestro, porque yo no entendía por qué me lo hacía repetir. Y él me dijo, no, te este estoy haciendo cantarlo porque es el mejor sí natural que he escuchado en toda mi vida y yo me estoy deleitando con tu voz, gracias, me lo podrías regalar una vez más, Giuseppe Sinopoli. Que él te haya dicho eso y la que se acuerda que en detalles es la maestra Isabel Palacios porque ella miraba con cara de, mira, Sinopoli te acaba de decir esto. Y otra historia muy bella con el maestro Patrick Summers. Patrick Summers me dirigió a mí, mi primera Bohème con orquesta, en una gira con San Francisco Ópera, recorríamos Estados Unidos con la compañía Western Opera Theatre, eh, la compañía de teatro del oeste, que era afiliada a San Francisco Ópera. Y el maestro estaba en Italia. De Bohème, en la ópera de Roma. Entonces él abandonó el tour, su asistente, eh, la maestra eh, Kathy Kelly, Catherine Kelly, eh, lo sustituyó. De, y el maestro me, me tuvo que dirigir una función de, en Billings, Montana, una función de Mimi, sin ensayo con orquesta. A mí nunca me dieron ensayo a la italiana en San Francisco porque ellos creyeron que no lo necesitaba. Y cuando me llama el maestro, Sara, esta noche cantas mi, mi maestro, pero no me toca. La soprano, la que a quien le tocaba en el tour, estaba indispuesta, estaba enferma. Sí. Y sencillamente con unas pasaditas al piano, el maestro me, me llamó a cantar. Eh, en, nos me encontramos en una universidad, me miró, me vio, ¿Qué, ¿qué quieres hacer aquí en el área? ¿Vas a hacer esto? Aunque ah, ella okay, notaba en su partitura. Y en la noche salí con orquesta sin ensayo con orquesta. Fue linda la experiencia. Yo recuerdo que en algún momento el maestro Summers, que ahora es director asociado del Metropolitan Opera House, y es director de la ópera de Houston. Houston Grand Opera es su compañía de ópera. Okay. Y el maestro después, de, durante la función, en, en Don de Lieta yo vi que él hacía unos gestos con los ojos y me miraba y esperaba, levantaba la batuta, bajaba. Pero había como una, una, una interacción de energía entre los dos que fue muy linda. Y al día siguiente el maestro se fue para Italia. A mí me llegó como, no sé, como cinco o seis días después a otro hotel de otra ciudad. Cuando ingresé había una carta para mí, tiene correo. Yo eso lo acostumbraban durante el tour, ellos sabían en qué hoteles íbamos a estar y te puedes recibir correspondencia del hotel Quirinale de Roma. Sara, esta noche dirigí mi primera bohème en, de Italia, pero no puedo dejar de pensar en la bohème que te dirigí en Montana. Wow, no sé si otra soprano podrá superar la experiencia que viví contigo en el escenario y oh. yo me quería morir. Yo, yo, yo ese papel lo atesoraba, me lo pegaba del pecho. Para mí era, porque sí. era maravilloso que el maestro me pudiera decir así, eso cuando yo todavía era una joven artista, pero fue por la conexión musical. Claro. Sí. Yo creo que esos dos momentos a mí no se me van a olvidar jamás. Ay, quiero disculparme porque hay unas pantallas que emergen por acá. Eh, eso no se me va a olvidar nunca. Y directores de escena, Paolo Montar solo. Y es un. Bajo, vasto cantante italiano, famosísimo, el maestro Paolo Montarzolo nos dirigió la primera puesta de bohem que yo hice con San Francisco Ópera, eh, al maestro lo contrataron para dirigir la escena en San Francisco. Y que un cantante te dirija es otra historia. Me yo creo que todo lo que yo quería aprender del rol de Mimi, eh, los grandes fundamentos, el maestro Montarzolo como director de escena. wow muy, muy interesante la, la, las historias que nos contaste. De verdad, este, te felicito por, por, eso, por ese éxito. Es increíble. Sara, ¿qué hay de cierto que en el mundo de la ópera hay ciertas élites y que a menudo no tratan del mismo modo a los protagonistas y a los que tienen papel secundario? Eso es verdad. Yo diría, sí no, porque yo creo que cuando un cantante hace una carrera como con primario, que eso son también maneras de, de llevar una carrera. Metropolitan of House, por ejemplo, tenía con primarios que canes... cantando sobre el escenario sin parar. ¿Cómo con primarios? Un orobeso en la, en la norma de Bellini, por ejemplo, y, y ese mismo cantante va a ser otro, hace el, el, el rey, eh, el emperador en Turandot, por ejemplo. Y estos, estos profesionales, como Nico Castell, por ejemplo, Nico Castell fue un tenor característico en Metropolitan, que fue mi maestro de dicción en Manhattan School of Music en Nueva York. Y el maestro Nico él era tratado con un respeto y una veneración, siendo una persona que cantó muchos con primarios toda su vida. Eh, el respeto que te dé una casa de ópera depende de tu trabajo, de tu nivel de profesionalismo, o, o mejor dicho, que seas un profesional, que seas un buen colega, que respetas a los que están en la escena contigo. A mí me tocó aquí en Colombia cantar, eh, eh, eh, roles que no eran principales me ha tocado, yo hice Marianne en el Caballero de la Rosa Cavalier, eh, de la producción de ópera de Colombia en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tremendo honor junto a Franz Hablata Micaela Kauner, Angela Brower, no era cualquier elenco el señor sí. Hablata 996 veces lo había hecho, el rol del Barón Ox, eh, eh, ya para el, cuando llegó a Bogotá eh, y yo nunca me sentí un rol, además que Marianne tampoco es tan con primario, ella tiene si bemoles, tiene, tiene mucho que cantar. En el segundo acto ya está allí todo el acto y esa música no es fácil a nivel eh, contrapuntístico, armónico. Y yo nunca me sentí eh, comillas con primario. Yo me sentía tan honrada de estar en ese elenco y los maestros me trataron siempre con gran deferencia. Sí, yo, yo he escuchado y se sabe que hay teatros que de pronto eh, pueda tener o algún director, eh, algún recelo con algún cantante, pero por lo general es porque el cantante no está haciendo su trabajo. O no se aprendió la música o no está aprendiendo la puesta en escena, porque yo creo que a nivel profesional todos somos iguales. Claro, muy buena tu respuesta. Sara, en, en la época que yo viví en Venezuela, yo fui testigo de tu pasión como maestra de canto, eh, tú impulsaste mucho el, el, el, la ópera. ¿Cómo ves ahora la situación actual de la cultura y de la lírica en particular en Venezuela? Es una situación para preocuparse. Muy preocupante porque si ya cuando yo salí de Venezuela en febrero del 2017 eh, ya había mucha dificultad para poder producir. Cada vez se hacía menos y menos ópera porque no, la gente tiene que invertir en lo que es prioritario, comida, claro. eh, alimentación, transporte. O sea, alguien pide dinero para, hacer, para realizar una producción... Y yo canté La Reina de los, de los Martirios de Colón en octubre, apenas a, a pocos meses de venirme acá, tres meses antes de, de venirme a Colombia, a Bogotá. Y esa producción fue hecha, como decimos allá, con las uñas. O sea, fue, fue muy, muy trabajada. Eso sí, todo el mundo con un gran deseo de trabajar el coro de la ópera, el teatro, por favor, por eh, favor gente más dedicada que esa no hay, que trabajan bajo cualquier situación y en cualquier circunstancia. Claro. Pero en este momento, un país que, donde la gente tiene la prioridad de comer, de conseguir gasolina, los que están haciendo esfuerzos por internet de hacer eh, conciertos pre, pregrabados, pro, eh, publicar dos, tres áreas, Cosa que he visto, por ejemplo, que el maestro Carlos Urbaneja está haciendo con jóvenes artistas venezolanos. Eh, eso, es un, eso tiene un gran mérito. Y yo no creo que hasta que no haya un cambio político en Venezuela no se va a poder rescatar las artes. Eso es preocupante. En este momento yo no quería hablar de esto, pero lo tengo que decir. Yo estoy dando clases gratuitas a alumnos míos que yo atendía en Venezuela. Y no les cobro. Eh, yo termino esta sesión con, con, con ustedes. Y yo le voy a dar clases a un tenor, a Steven Romero, es fabuloso, me envió unos trocitos de cosas que está haciendo. Le dije, mi niño, necesitas ayuda. Cuando termine una entrevista con Mundo Sonoro y la maestra Lilian López, me conecto contigo. Porque no los podemos dejar solos, no los podemos abandonar. Eh, y, y hago eso con todos los que puedo. Eh, no hay mucho tiempo con mi trabajo de tiempo completo, pero, pero yo en lo que puedo, que tengo una oportunidad un sábado un domingo en la tarde, me conecto con algunos de ellos y los ayudo en el lugar donde estén. Que sí. Es necesario. Qué bello, Sara, de verdad, que tu calidad Están solos. es increíble. Tu calidad humana es increíble. y Así te recuerdo y después de muchos años sin, sin encontrarme contigo, reafirmo que no solamente eres una gran cantante, sino una gran persona. Gracias Lilia. Bueno, sí. eh, Dios nos pone a hacer lo que nos pone a hacer y, y nos rendimos al servicio. Sí, sí. bueno, es una manera de servir también, hacer, dar clases de canto, sobre todo en un país que está tan oprimido y que la gente lo necesita tanto, porque el canto te ayuda a, a olvidar momentáneamente la crisis que estás pasando. Eso es lo que he visto, que ellos cuando cantan son otra cosa. Y hay maestros allá en pie, dando clases, el maestro Claudio Musco sigue trabajando, eh, Yuraima Tovar, por nombrarte algunos. Hay muchos maestros en pie, trabajando en el salón de clases, los muchachos no pueden salir a la escena, y más en confinamientos, y aún así, claro. están haciendo por internet. Sara, eres una cantante que ha tenido más de 400 funciones. ¿Cómo haces para combinar tu, tu vida como cantante con tus clases? En este caso, eh, tus clases de, de, de canto que estás haciendo allá en Colombia, Bogotá, en la Universidad Central, a tiempo completo. Bien, no es fácil. En este momento yo no tengo un ritmo de trabajo en el escenario como el que tenía hace varios años. Uh -huh. En Venezuela yo no paraba de cantar, hay que dar Oye. ejemplos, hay que cantar, uno tiene que estar listo vocalmente para no quedar disfónico al final de un día, o sea que hay que saber utilizar la voz hablada para trabajar. Y el, el intercambio energético también es intenso con el estudiante. Entonces uno mueve sus agendas para ya sea adelantar lecciones o trabajar en una franja, como por ejemplo acá en Colombia, yo lo que hago es trabajar en la franja de la mañana comenzando más temprano, cuando tocan ensayos por la tarde. La, las jornadas en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en la Ópera de Colombia, en el Teatro Colón, cuando me ha tocado, son todos los días de 2 a 7 o de 3 a 8, y hay días en los que se empieza a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche no ha terminado el ensayo. Entonces, claro. en esos días, pues uno regula de trabajar solo en la mañana y el día que te queda libre, que es el sábado, entonces ahí pasas algunas lecciones a ese día. No es fácil, uno le da la vuelta a la agenda para hacerlo, por supuesto el día de las funciones, ensayo general, pregeneral, ya claro. no hay nada que hacer allí, a las clases, como me decía mi papá, Sara, la voz hay que cuidarla como si tú fueras una sacerdotisa, él me lo decía. Uh, sí. Un día yo tenía una Carmina Burana y yo estaba dando clases en la mañana, y cuando terminé, mi papá me llamó la atención. <risa> Cuatro producciones en un mes, cantar una novena, qué cantidad de clases daba si tenía que enseñar en un día de ensayo, pero en un día de función realmente un artista no puede, no debería hacer otra cosa que no sea concentrarse en lo que tiene que hacer ese día. Porque si es un trabajo que requiere dedicación y la mente no puede estar muchas veces en tantas cosas. Eh, sin embargo, bueno a, a los que vivimos de, de trabajar en principio ahora, como yo que le doy una preponderancia a la docencia, por supuesto la docencia gana. Aún así uno abre el espacio. Yo abro el espacio para poder trabajar con mi esposo, preparar repertorio. Hemos hecho recitales juntos acá. El año pasado hice un recital con una pianista norteamericana, Annette medio que vino para ayudarme a celebrar mis 30 años de carrera artística. Sí, sí. Y, y, y se abre el tiempo. Uno, uno lo busca. Claro, claro. Por supuesto. Sí. ¿Qué nos puedes regalar así como un tip para... para de técnica, ¿Qué, qué, ¿qué le puedes decir a alguna persona que te esté oyendo en este momento y, y quiera decir, bueno, un tip para, para mejorar mi voz? Para mejorar la voz, bueno, hay que estudiar canto, hay que trabajar la técnica, la respiración, eh, la relación del sonido con el cuerpo, eh, corporalidad, sobre todo corporalidad, que me dio una vez la maestra Minion john en Nueva York. Eh, yo llegué a clase a tiempo, pero venía... Llegué a, llegué, estaba corriendo y, y yo le dije, miñón, eh, porque ella siempre preparaba una taza, una, una jarra grande de café para nuestra lección y cuando terminaba era de 12 tazas, claro, 12 tazas pequeñas, digamos que 8 grandes y nos la tomábamos entre las dos en una hora de clase de canto. <ríe> o sea, así nos gusta el café a las dos. Y la maestra, eh, eh, mientras preparaba el café, transcurrían unos minutos. Cuando yo vi que esos minutos pasaron, dije, tenemos menos tiempo de clase. Le dije, Miñón, vamos a empezar a cantar sin vocalizar hoy. Y vamos directo al repertorio, que ya el pianista estaba sentado ahí esperando. Eh, y Miñón me dijo, no, nunca cantar sin vocalizar. El gran consejo que les doy, incluso cuando, para los que son docentes, vocalizar un poquito, o por lo menos hacer... Resonancias de orbiculares, de labios, rrr, rular la lengua con una R, rrr, rrr, aunque sea eso, tres minutos antes de hablar y sobre todo para cantar. El secreto de que la carrera, me dijo ella, una carrera corta la tiene el cantante que, no, que cree que puede empezar a, a cantar sin calentar, sin vocalizar. Si tú quieres un consejo de carrera, Sara, nunca salgas a cantar sin haber calentado la voz, sea cual sea la técnica que usted maneje. Ventur Hulfederum, técnica de Armin, eh, técnica española, la técnica que el cantante maneje, si no calienta antes de cantar, sus cuerdas vocales, sus pliegues, nunca están preparados y uno sobreestira la parte, la, sobre todo la que es parte cartílago de, la, de las cuerdas, porque son cartilomusculosas. Y como tienen parte músculo... ¿Qué bailarín sale a bailar sin, sin haber hecho primero calentamiento? Por supuesto, es un gran tips. Por lesiones, igual pasa con la voz. El gran consejo, y me, me quedó de mi maestra Miñón, me dijo, Sara, yo jamás canto sin calentar, nunca hagas eso, porque se te acorta la carrera. Claro. Por y ese es el consejo grande que yo doy también. Sara, has sido directora, coach vocal, cantante soprano, con, este, con una carrera exitosa en Venezuela, sobre todo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Bueno, el trabajo de voluntariado nunca ha parado. En este momento estoy con la Fundación para la Integración Musical de Colombia fundimusicol, eh, creada por colombianos y venezolanos, en principio para ayudar a migrantes. Acá y tenemos una orquesta y un coro que dirigimos entre mi esposo, el maestro Ricardo Gómez, y yo. Yo soy la directora de Proyecto Coral. Creo que toda mi vida, cuando a mí me falta algo, eh, cuando siento que debo hacer un cambio de, como de dimensión o de dispensación en mi vida, viene asociado con un trabajo de voluntariado. Siempre tiene que ver con darle a, a otros algo que de pronto no puedan recibir por pago. Y tenemos en este momento en la Fundación, en Fundimusicol, la Orquesta Sinfónica, es el, un grupo de integración de colombianos y venezolanos, no son solo migrantes venezolanos. Eh, con ayudas de, ¿sabes?, donaciones, eh, nos ha ayudado muchísimo las Naciones Unidas a través de ACNUR, la Organización Internacional para Migrantes nos ha ayudado, eh, Colombia Cuida Colombia también nos ha aportado. Ha sido un trabajo eh, hecho con mucho amor, mucho sacrificio, el maestro Eduardo Ortiz, quien la creó reuniendo a músicos de la calle, Él recogió a los chicos de los buses de las estaciones de Transmilenio de Bogotá, de las plazas, y el primer día comenzó con 10 y esos 10 muchachos terminaron eh, en una orquesta de 95 músicos. Ahora somos casi 150 entre coro y orquesta. Eh, creo que todo lo que tenga que ver con salir de este plano el día que me toque y haber marcado una diferencia, haber hecho algo que haya cambiado la vida de otros, fundemos y creo que eso es un ultimate uh, dream. Eh, un último deseo poder ver a estos chicos realizados eh, y, y, y, y, y, y concretando sueños que sientan que no son solamente un músico para buses, claro. que pueden cantar, como ya lo han hecho en, en un teatro importante, acompañados por una orquesta. Hemos rescatado no sabes cuántas autoestimas y cuántos sueños. Qué bonito. Sara, sé que por tu biografía que vas como cantante invitada al Festival de Piano on the Rocks de Sedona, en Arizona, Estados Unidos, en el 2021. ¿Qué repertorio llevas para ese festival? Para ese festival llevamos música de cámara. Voy a cantar líder de Schubert, uh -huh. acompañada por la directora artística del festival, la pianista francesa Sandrine Erdely Sayot. Ella se nacionalizó en norteamericana hace muchos años, pero de origen francés. Y ella es creadora del festival junto con un querido maestro mío que fue mentor, el doctor Carl Schmidt, que ha escrito muchos libros de musicología, las biografías de, de Francis Poulak. Entonces, eh, llevamos un programa eh, de música de cámara, porque es un festival de piano donde van ganadores de concursos de piano internacional pero se presenta literatura también, se lee poesía, entonces se toman textos de esas poesías que han sido llevadas a música. Voy a estrenar la obra, una obra de una compositora eh, judío norteamericana, ella se llama Anna Rubin, eh, y voy a estrenar una obra de ella que se llama En la noche, eh, especialmente escrita eh, para mi voz, eso es un tremendo honor. Voy a estrenar esa obra. Hacemos una versión de la novena sinfonía de Beethoven, de Beethoven, para, para piano, para dos pianos y voces. Y vamos a hacer el, el, el último movimiento. Eh, y voy a cantar, vamos a hacer unas canciones de chanson. Con la soprano norteamericana Bárbara Di Toro. Voy a cantar con ella unos dúos de chansón. Un programa bien bonito. Son tres días donde en los tres días cantamos. En cada día hacemos música y se, y se lee la literatura. Aparte de que esa ciudad, Sedona, eh, tiene como un una, una aura espiritual donde hay una montaña con una energía y la gente va a, a avistar cosas. Eh, sobrenaturales en el aire. O sea, la gente va también por la experiencia espiritual, de ir a meditar a Sedona y de encontrarse con buena música. El festival tuvo que ser pospuesto el de este año por la situación de la pandemia, no se pudo realizar y fue movido para el 2021. Con el favor de Dios, estemos allá. Sara, eh, hemos llegado al final de la entrevista, pero quiero agradecer sobre todo tu, tu maravillosa experiencia experiencias que nos has contado, como que compartieras conmigo todos esos cuentos de, de tu vida, de tu vida artística profesional. Yo estoy muy agradecida, le pido a Dios que te bendiga y que siempre estemos en contacto para poder comentarle a la, a la gente de, que nos sigue en este canal qué es lo que estás haciendo. Pero antes de irnos, yo quisiera que tú les dijeras al público dónde podemos seguirte en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook o, o tu canal de YouTube. Muy bien, en mi canal de YouTube, el canal se llama, tiene mi nombre, Sara Catarine. Ok. ¿Y Instagram. Ok, Sara. Instagram, Sara Catarine-bajo. Oh. Corrido, así, sencillito. Eh, mi perfil de Facebook eh, es Sara Catarine, hay uno personal, y está la página artista, la de artista, igual, nombre Sara Catarine. Y por Twitter... Eh, en Twitter soy eh, Sara Catarine 72 okay. eh, un número de la cabalá que, que, que trae mucha suerte. <risa> Entonces yo lo, lo, lo utilicé allí para mi Twitter y, um, y es la única diferencia entre los otros, los otros uh, eh, perfiles. Es Sarah Catarine 72 por Twitter. Y tengo un, una, una página web, mi página web es saracatarine.com. El apellido que aparece nombre, pero es mi apellido, es realmente mi nombre. Ya, muchas gracias Sara, de verdad es un gran placer tenerte aquí y las puertas de este canal están abiertas para todo lo que quieras comunicar. Y a ti, si te gustó este programa, suscríbete a, a mi canal para seguir creciendo. Gracias a todos, que tengan feliz día. Feliz día, gracias Lilian y muchas